hace 40 años atrás me dio una enfermedad del en hígado que a futuro tocaba hacer un trasplante en ese tiempo no hablaban mucho de los trasplantes de hígado entonces yo me sentí asustada y era nuevo para mí escuchar eh, que, que había maneras de trasplante ¿no? me tocó esperar harto tiempo para el trasplante hasta el punto que llegué a, a deteriorarme físicamente el cuerpo y todo e incluso pues cuando me llevaron al hospital me llevaron ya en coma y el doctor dijo si no aparece un donante de hoy a mañana, ella se muere y en el momento que yo entré en coma para morir eh, apareció una niña que se accidentó la mamá me vio y le contaron pues que yo tenía un niño de 11 años y se compadeció se compadeció y me y dijo que bueno, que me, que me donaba a mí el, el hígado de la hija el doctor eh, ha salvado muchas vidas más, aparte de la mía. Entonces nosotros, yo lo quiero hartísimo. Entonces, ¡ay, doctor! ¿Qué hay? Hola. A todo el equipo de trasplantes, les mando un beso y un abrazo enorme. Los amo a todos, los quiero a todos, porque todos lloraron con mi esposo y conmigo para, para salvarme la vida.